Yo soy Carlos Galán, estaba cansado de buscar paz espiritual en mi vida, de que todo me saliera mal hasta que contacté a Víctor Gamián Rosso. Gracias a él obtuve mi membresía y vio mi, mi vida un cambio por completo. Hoy hago parte y pertenezco a la Logia Luciferina de Semillas de Luz Universal. ¿Qué esperas tú para tener tu membresía? No lo pienses más y hoy cambia tu vida.